Pues arrancamos, pues bueno, buenas tardes a, a todas, eh, bienvenidos a una nueva sesión de Andalucía es Digital, hoy vamos a, a esta es la última sesión ya, es decir que, eh, y un poco continúa con la sesión que tuvimos la, la semana pasada, donde hablábamos de herramientas para mejorar la productividad, no sé si hay eh, algunos, tenéis alguna duda con respecto a algo de lo que de lo que vimos el otro día, eh, si tenéis, pues eh, comentadme, pues yo tengo ahí el chat eh, abierto, lo estoy viendo eh, en todo momento. Hoy la, la idea es ver eh, herramientas eh, que eh, nos ayuden a trabajar en equipo. Es decir, el otro, la, la sesión del otro día estuvo, digamos, orientada al trabajo, digamos, individual, a cómo organizarse, en cierto modo, cada uno eh, individualmente en su día a día. Y hoy vamos a ver herramientas que nos van a permitir, que nos van a ayudar a eh, trabajar en equipo que al final pues es como trabajamos al final la mayoría de nosotros no la mayoría de nosotros pues yo lo tenía poniendo como ejemplo eh, digamos el proceso no de sí de preparación de, de la clase como eh, yo había, había estado usando diferentes herramientas para eh, para organizar la, la clase y obviamente muchas de estas eh, herramientas que vamos a ver hoy pues también las hemos usado las, las, las he usado con el resto del, del equipo como María Eugenia y como, y como Ana eh, que pertenecen a, al equipo a, a las que pues, yo les he ido pasando pues, por ejemplo esta, esta presentación que estáis viendo o incluso esta herramienta que estamos usando ahora mismo para comunicarnos que Zoom, que ahora veremos un poco más detenidamente. Pues como digo, hoy en, en la primera parte vamos a ver lo que llamamos productivi produ productividad colaborativa o remota es decir, cómo organizar ciertas eh, tareas de forma remota, algo que eh, pues ya eh, eh, hoy hoy día eh, a marcha forzada no por, por las circunstancias ¿no? que, que estamos viviendo sobre todo desde, desde el principio de año con la, con el tema de la de la pandemia pues ha, ha sufrido un auge pues bastante, bastante intenso, ¿no? Un auge en el que pues mucha gente pues, ha tenido que, eh, pues se ha tenido que poner al día en una serie de herramientas que no desconocía y en este caso pues la gente que ya utilizaba estas herramientas y ya estaba más acostumbrada a usar estas herramientas pues digamos lo ha tenido algo más, algo más fácil a la hora de, eh, de, ir, de ir usándolas y de ir aprendiendo a eh, manejar estas eh, herramientas en su día a día. Como os comentaba el otro día, al final lo que la idea siempre es que estas herramientas se conviertan en nuestro día a día. Si se convierten en nuestro día a día, pues digamos, esa curva de aprendizaje, que al final tienen todas estas herramientas, como os comentaba, toda esa, esa curva de aprendizaje, pues al principio, digamos, cuesta un poco. Adaptarse a ella, pero claro, en el momento en el que ya eh, estamos habituados a usarla y forman parte de, de intrínseca de nuestro, de nuestro trabajo, pues ya digamos lo que hacen precisamente es ayudarnos a realizar toda una serie de, de tareas y ayudarnos a eh, realizar nuestras eh, nuestros proyectos y eh, sacar el, todo el trabajo adelante en un entorno como digo que en el que muchas veces pues tenemos que estar trabajando con muchas otras eh, personas ¿no? ahora mismo pues como digo con, con el tema de la pandemia pues mucha gente está, muchos de vosotros estaréis eh, muchos de nosotros estamos trabajando pues desde casa y estamos trabajando desde eh, sin tener ese contacto físico no ese contacto eh, visual con los, eh, con los compañeros, pero mediante esta serie de herramientas que vamos a ir, eh, vamos a ir viendo, pues, digamos, eh, esta, soledad, ¿no? esta soledad del eh, trabajador en casa pues, eh, se ve mitigada por, eh, por, por, por, la, por la, digamos, las funcionalidades ¿no? que nos dan, que nos dan de, eh, de sentir que estamos trabajando en equipo y de estar en un entorno colaborativo como el que, está, como el que tendríamos en una, en una oficina. Bueno, pues primero, como digo, vamos a ver productividad colaborativa o remota y vamos a ver eh, cuatro herramientas, TeamViewer, Slack, Zoom y Microsoft Teams. Muchas de estas herramientas, eh, además, lo que tienen es que van incorporando, eh, eh, poco a poco, cada vez van incorporando eh, más funcionalidades y más herramientas dentro de su, eh, dentro de su propio... Dentro de sus propias funciones, es decir, hay herramientas como Slack, que en principio nacieron como eh, simplemente unas, eh, unos chats, ¿no? Uno, una serie de, de canales, como, como ahora veremos, y eh, pues poco a poco eh, van han ido eh, evolucionando. Después vamos a ver eh, dos herramientas para gestión de proyectos colaborativos, que son Asana y Trello. Son dos herramientas muy, muy, sim muy similares, en el sentido de que, eh, pues, eh, lo, que lo que hacen es eh, pues, tener una serie de proyectos, una serie de proyectos en los que estamos eh, trabajando, y pues vamos a ir asignando diferentes tareas a diferentes eh, compañeros. Aquí ya tendremos diferentes eh, Diferentes grados ¿no? de, de responsabilidad, pues obviamente pues un jefe puede ir asignando tareas a los diferentes empleados y es una manera pues, de organizar diferentes equipos. Y ya, en tercer lugar, veremos la, eh, el tema de la gestión documental. ¿no? El tema de la gestión documental es, pues, cuando estamos trabajando con eh, documentos, estamos trabajando con Word, con Excel, con presentaciones, ¿no? Como, como esta que estáis, que estáis viendo, pues, tenemos toda una serie de, de herramientas. Por un lado, tenemos una gran cantidad de herramientas de, de Google, como la principal es Google Drive que es como digamos un disco duro en la nube, en el que todo el mundo puede ir, eh, puede ir eh, colaborando, ¿no? ahora haremos una, una prueba, pues está Dropbox, que diga, pues, probablemente sea la, la, más, eh, la más veterana, y Microsoft OneDrive, que ya veremos también, pues que nos ofrece una serie de, eh, de funcionalidades eh, diferentes al resto. Pues como de, como decía un poco y eh, eh, a manera de, de introducción pues estas herramientas digitales de, de trabajo pues ya forman parte de nuestro día a día ya no son no es el futuro no es algo que vayamos a utilizar vayamos a utilizar eh, en un futuro, sino es algo que ya todos, lo, todos estamos usando prácticamente en nuestro día a día y las circunstancias actuales, pues obviamente, como digo, no han hecho más que potenciar precisamente el, el uso de todas estas herramientas y el que esté ya eh, afianzado en el uso de alguna de estas herramientas, pues eso que tiene, eso que tiene ganado a la hora de digamos, minimizar esa curva de aprendizaje que decía al principio. Podemos tener reuniones virtuales, podemos tener carpetas de documentos compartidas, compartidas y podemos hacer eh, una, algo tan interesante como es el control remoto de equipos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, los, eh, los informáticos, sobre todo los informáticos de las empresas, pues eh, si trabajas en, en una empresa que te disponga de, de, de un departamento de un departamento de, de servicio técnico, pues este, este este departamento pues habrá tenido que probablemente pues instalaros algún programa o ayudaros a configurar vuestro ordenador y para eso pues como veremos ahora las herramientas de control remoto de equipo pues son muy muy interesantes. Pues sí vamos a ver vamos a echar un vistazo a un poco todas estas herramientas y como siempre os digo eh, cualquier duda que tengáis o cualquier experiencia que queráis eh, que queráis compartir pues hacedmela saber en el chat y eh, que yo lo tengo aquí siempre abierto. El primer objetivo, pues obviamente entender la idea del trabajo colaborativo en este entorno ya digital eh, al 100% en el que vivimos, pues conocer las, las principales herramientas para desarrollar esos trabajos, ayudar a desarrollar un entorno favorable al teletrabajo, es decir, eh, ahora, en estamos, como he dicho, estamos en una situación en la que gran parte de la población pues, está teletrabajando, la que puede teletrabajar desde su casa, pues... Hay que intentar eh, tener un entorno favorable en el que, pues, bueno, no, no, no todo se reduzca a llamadas telefónicas, correos y WhatsApps, sino que existen otras herramientas, existen unas herramientas para hacer cosas similares a las que hacen, la, puede hacer una llamada, un WhatsApp o un correo electrónico de una forma mucho más, eh, mucho más favorable, ¿no? Y vamos también a profundizar en los procesos de gestión documental colaborativa. Bueno, pues la primera herramienta que vamos a ver es TeamViewer, que es una solución para tener, obtener acceso a ordenadores de forma remota. ¿vale? Es, una, es una solución que lo que nos permite es, eh, yo me la instalo, eh, yo la tengo instalada en mi ordenador y eh, instalándola en, un, en, otro, eh, en otro ordenador o simplemente accediendo a, a la web de eh, TeamViewer, me permite... Eh, me permite controlar eh, controlar con todas las de la ley un ordenador eh, un, un ordenador de forma remota de esa manera pues yo podré instalar eh, si yo me conecto a vuestro ordenador pues yo podré instalar algún programa o poder realizar alguna configuración en, en vuestro ordenador eh, sin necesidad de que vosotros tengáis que, eh, que hacer nada. Esto también es muy es muy útil no solamente eh, no solamente para como he dicho eh, instalar pues instalar programas en el ordenador, sino eh, eh, Sino para, por ejemplo, configurar eh, temas de seguridad. Es algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Mucha gente, incluso eh, desde sus eh, casas, ahora con el teletrabajo, pues trabaja con su equipo propio. no Si, si estás trabajando con tu equipo propio, pues tú tienes eh, tu, tu ordenador configurado a tu, a tu manera o directamente no lo tienes configurado de ninguna manera porque... No eres un usuario, digamos, eres un usuario estándar que no, que más allá de instalar un antivirus o algo así, tampoco tiene una una gran eh, preocupación por la, por la seguridad, eh, pero claro, en, esto, en, en este tema que estamos hablando hoy, hoy en día, de eh, donde se fomenta el teletrabajo, muchas veces estamos trabajando con documentos eh, con documentos privados o con documentos que requieren una cierta, un cierto grado de seguridad. ¿no? Entonces, nosotros no tenemos por qué eh, saber, pues ni siquiera digo yo, pues configurar nuestro router para eh, que sea mucho más seguro. Por, eh, por regla general es algo que no necesitamos hacer, pero obviamente, pues si tú trabajas, por ejemplo, en una consultoría que maneja eh, documentos eh, sensibles, pues eh, eh, probablemente tenga que tenga que entrar, digamos, un informático a tu equipo o incluso a tu router y configurarlo de cierta manera. Pues TeamViewer permite eh, permite que eh, tú permitas eh, eh, valga la, la redundancia, a otra persona eh, controlar tu, eh, tu equipo y de esa manera pues, realizar una serie de tareas que, como digo, pues tú no tienes que eh, por qué eh, saber. Al final, esto no deja, esto no deja de ser. Eh, eh, como cuando estamos ¿no? cuando estábamos trabajando digamos, en un entorno de una oficina y venía, el, y venía un informático eh, físicamente, se sentaba en nuestro equipo y nos hacía pues, cualquier trastada ¿no? en, el, en el equipo que nosotros no tenemos por qué, por qué conocer. ¿no? Pues, eh, TeamViewer pues, permite, pues como, como, como estáis viendo ahí, que esa es la página ¿no? de inicio de TeamViewer, pues conectarse a un, a un ordenador, es decir, me permite conectarme a otro ordenador. Primero tengo que crear una cuenta y yo puedo tener ya un listado de equipos a los que eh, conectarme de forma habitual. La, la configuración inicial, además de, de TeamViewer, eh, permite eh, permite un uso un uso privado es decir que con una, incluso con una cuenta gratuita eh, podemos hacer eh, pues bueno pues lo típico de eh, ya desde un punto de vista eh, personal eh, pues eh, si nosotros queremos eh, arreglar a, a nuestros padres no lo típico de que de nuestros padres pues han hecho cualquier eh, cosa en el ordenador se les ha estropeado se les ha desconfigurado el navegador por lo que sea, pues, por ejemplo, de, de, de, de podemos instalarle a nuestros padres un, el, el programa de Team Weaver y de esa manera... Podremos controlarle nosotros el ordenador y solucionarle cualquier problema que tenga. Sí, como, como veis, todas estas herramientas, y siempre insisto, ya no son solamente herramientas que sirven eh, en, para trabajar en una oficina, otra para trabajar eh, en equipo, sino ya en nuestro, nuestro digamos día a día personal, pues son herramientas también muy, muy interesantes que, que podemos eh, tenerlas. TeamViewer es una herramienta, además, muy, muy sencilla, en el sentido muy, muy sencilla, muy simple, en el sentido de que solamente que tiene, digamos, dos, eh, dos apartados. Por un lado, tiene el apartado de compartir eh, de compartir, eh, de compartir eh, pantalla, digamos, de compartir eh, de poder usar, ¿no? eh, compartir la pantalla y poder usar eh, otro equipo. Y después tiene otra opción de reuniones, ¿no? La, la, la, la opción de, de reuniones simplemente... Tiene una, una parte de presentaciones, eh, de, de hacer llamadas de, de vídeo o llamadas incluso eh, telefónicas, pues nos, eh, un poco de forma, pare, de forma parecida a como ocurre en, en Zoom, ¿no? nos genera un ID, nos, gener, nos, gener, nos, nos genera digamos, un numerito de, de reunión, nos, nos genera un enlace y eh, simplemente nosotros le pasamos ese enlace a, a la persona que queremos que se conecte y esa persona pues, ya se conectará con nosotros. Como digo, una herramienta muy sencilla de, de usar, pero para, como digo, para, para, eh, para incluso nuestro día a día de forma eh, personal, pues es bastante útil. ¿vale? Todas estas herramientas que os estoy diciendo, además, todas tienen, digamos, su opción gratuita, gratuita que nos permite eh, usarla de manera obviamente un poco eh, limitada y ya tiene diferentes apartados ya profesionales, pues obviamente dependiendo de eh, la cantidad ¿no? de la, dependiendo de la cantidad de, de equipos ¿no? que queramos eh, controlar o la cantidad de personas que queramos tener dentro de una reunión. La siguiente herramienta eh, también eh, muy, muy interesante ¿no? y y, y probablemente pues una de las eh, más usadas eh, del, del mercado es Slack, que no deja de ser una plataforma de mensajes basadas en canales. ¿no? Esta idea es una idea muy muy antigua, es una idea que viene, digamos, de los antiguos eh, canales de IRC, de, de principios, de, de finales, digamos, de finales del siglo de finales del siglo pasado, que era una de la, una de las primeras eh, métodos de eh, chatear ¿no? en, en, en internet. ¿no? eran así diferentes canales, diferentes, eh, digamos, habitaciones dedicadas a eh, diferentes temas y eh, en cada habitación, pues, había una serie, hay una serie de participantes y, pues, en esos en, ese, en cada habitación, pues, digamos, se habla eh, de un tema, se hablaba de un tema, ¿no? De ahí surgen los canales de, de IRC. Slack, digamos, lo que ha hecho es adaptar esta, esta idea de, de canales de, de habitaciones, pues, a a, eh, a un entorno más eh, empresarial, ¿no? a un entorno más eh, corporativo. Eh, como he dicho, eh, básicamente, eh, voy a poner un ejemplo, eh, básicamente eh, consiste en crear eh, diferentes espacios de trabajo, de crear diferentes canales, como los llama, como los llama Slack, y, eh, y, y cada espacio de trabajo, pues tenemos uno general en el que a lo mejor están... Todos los compañeros de, de trabajo, después, y ya después podemos ir creando diferentes eh, canales, de manera que cada uno de estos pues, puede ir por departamentos, por proyectos. Eh, y eh, lo, lo interesante que tiene Slack, digamos, esta es la parte digamos sencilla, eh, eso no deja, no, no deja de ser un chat, un chat en el que podemos ir ahí, podéis ver uno que he creado yo de, de prueba. Como digo, es, es un chat en el que tú vas, eh, va, los compañeros o los compañeros van hablando, van, van, dejando, van dejando mensajes. Y eh, lo, que, lo interesante que tiene es que eh, Slack permite eh, después instalarle una gran, eh, una gran cantidad de aplicaciones. Eh, una cosa también que tiene muy, muy interesante eh, Slack, bueno, que es que, que en general es algo que, que, que al final eh, tienen todos, todas estas eh, aplicaciones que vamos a ir viendo, es eh, su capacidad de, eh, de, de crear historiales, es decir, de poder buscar. ¿no? Ahí veis una parte donde pone explorar Slack, pues eso no deja de ser un, una pestaña de buscador donde yo puedo buscar, pues, buscar por palabras, buscar por, eh, por comentarios y puedo ir encontrando la información. ¿no? Es algo, pues por ejemplo, que si a lo que, que todos tenemos, ¿no? que es un, un diferentes canales de WhatsApp, pues algo que hasta hace poco relativamente pues WhatsApp no tenía, por ejemplo. Por eso WhatsApp eh, es, una, es una herramienta, en realidad, que es una herramienta que para un entorno corporativo pues una, es una herramienta eh, muy mala en el sentido de que eh, su capacidad, por ejemplo, de búsqueda y de poder encontrar la información que vayamos eh, que vayamos ahí acumulando ten en cuenta que si yo es una herramienta que estoy usando todos los días llega un momento en el que se me acumulan una gran cantidad de, de mensajes entonces yo tengo que tener una capac una capacidad de si yo quiero buscar algo pues eh, algo tan simple como tener una caja de búsqueda y poder buscar hasta hacer relativamente eh, poco, pues WhatsApp, por ejemplo, no lo tenía, ya sí está incorporando esas cajas de búsqueda, pero como digo, es, es, algo, es algo fundamental porque, bueno, si estamos eh, trabajando todos los días con esta herramienta, pues se van creando cientos y cientos de mensajes y después, pues es muy difícil tener la, eh, la, información, <coughs> la información organizada. Entonces, como digo... Esta idea del historial consultable es muy interesante, pero la, pero sobre todo una de las eh, partes más interesantes de Slack es la capacidad de conectar otras herramientas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un canal de Slack sobre este webinar, pues eh, con las compañeras con las que la, lo está planeando, eh, yo puedo instalar, como veis ahí, eh, Zoom directamente en mi canal de Slack. De manera que cuando eh, se crea una sala de, de Zoom, se puede compartir directamente a Slack y acceder a ellas desde Slack. Igualmente, pues se puede instalar Google Drive, por ejemplo, que es muy útil, pues cuando, como ya veremos después, cuando estoy compartiendo o estoy comprando carpetas, o Google Calendar, como veíamos eh, el otro día, para compartir eh, calendarios, no para compartir calendarios, de manera que eh, si existe, por ejemplo, yo, yo tengo, os voy a enseñar un segundo, yo tengo aquí eh, la el, el aplicación eh, de Slack, un segundo, os, lo, os la voy a compartir para que la podáis, eh, para que la podáis ver. Entonces, aquí ahora mismo estáis viendo eh, mi, eh, mi aplicación de Slack. Además, eh, Slack tiene aplicación, eh, para de, aplicación de escritorio, digamos, una aplicación que te puede descargar o se puede acceder directamente desde la web. Entonces, aquí veis arriba que aparece la opción de buscar. ¿Veis? Entonces, si yo, si yo aquí le doy a buscar, pues veis me, me, me van apareciendo diferentes eh, diferentes mensajes diferentes mensajes entonces si le doy aquí pues llama, me, se me va a este canal que tengo creado que se llama webinar productividad aquí tenemos las personas que están en esos en estos canales y aquí por ejemplo pues tenemos el google calendar ¿Ves? Si, si yo tuviese aquí algún calendario pues directamente desde desde slack si yo, te, yo, yo puedo vincular un calendario de Google Calendar, si yo tengo ya aquí eh, mi calendario vinculado y tengo eh, una serie ya de, de reuniones y una serie de, de eventos ya creados en mi Google Calendar, pues me aparecerán aquí directamente, sin necesidad de que yo me tenga que ir a Google Calendar para mirar esa información. De esa, de esa forma, como digo, pues tengo todo un entorno de trabajo en, sin salir de esta misma aplicación. Igualmente, pues si yo conecto mi Google Drive... Pues podré consultar mis carpetas de, de WebDrive o podré enviar eh, mensajes compartidos. Como veis, ahí pues te va te va, eh, te va, eh, te va explicando, te va explicando, eh, cómo poder ir usando eh, esta, eh, esta herramienta. O zoom, es decir, si yo tengo, si yo tengo mi cuenta de mi cuenta de, de Slack vinculada a mi cuenta de, de Zoom. Pues, si a mí me incluyen en una reunión de Zoom, aquí me aparecerá directamente, sin necesidad de que me tenga yo que tener abierta la aplicación de Zoom para recibir, digamos, esa, eh, esa notificación. Continúo un segundo con el... Eh. Entonces, como digo... Eh, de esta manera, eh, Slack te permite conectar una gran cantidad de, eh, de herramientas, de, una, eh, de herramientas externas, claro, ahí te, te, te permite Trello, por ejemplo, que ahora, ahora, la, ahora la veremos, o por ejemplo, eh, Twitter, por ejemplo, si yo estoy en un entorno corporativo y estoy trabajando en un tema de, de, de redes sociales, pues me interesa a lo mejor tener eh, a, algún timeline de Twitter siempre visible en mi cuenta de Slack para poder ir revisándolo durante el día. Como digo, eso ya, eh, si estáis interesados, pues os metéis en la, en la cuenta de la aplicación de Slack y veréis que existen una gran cantidad de, de herramientas que yo puedo ir vinculando de forma que eh, mi, mi, eh, mi, mis canales de Slack y, y, mi, y mi productividad dentro de Slack, pues sea cada, cada vez mayor. Después, pues obviamente estamos usando ahora mismo eh, esta herramienta, ¿no? Estamos usando Zoom eh, para realizar esta eh, videoconferencia. ¿no? Eh, esto que estamos haciendo ahora mismo es un, es un seminario web, digamos, entraría ¿no? en, dentro de la segunda de la segunda categoría. Sería un, un evento online que, que con hasta 100 eh, participantes de vídeos interactivos. Que ahora mismo eh, todos tenéis conectados, desconectados ¿no? eh, vuestras cámaras. Pero si quisiésemos, pues, pues podríais eh, conectar eh, vuestras cámaras y estaríamos todos, eh, pues digamos viéndonos, viéndonos las caras, y yo estaría estaría, estaría viendo eh, pues eh, quién se está durmiendo, quién está durmiendo. Obviamente esto es muy esto es muy interesante. Por ejemplo, en un entorno escolar, no, en un entorno, en un entorno de, de colegio o de universidad donde interesa a lo mejor pues tener un vistazo obviamente pues a todo pues o por ejemplo cuando a, a, se ha usado mucho en esta en esta en estos últimos tiempos para realizar exámenes no ¿Por qué porque te, porque te permite pues digamos de forma muy muy simple muy sencilla pues tener a eh, mucha gente controlado es decir yo podría estar viendo a todos vosotros sin necesidad que todos vosotros os estéis viendo al resto de, eh, de compañeros como digo, pues eh, Zoom permite eh, organizar reuniones, organizar seminarios, organizar conferencias o simplemente usarlo como un sistema eh, telefónico, no? Pues simplemente para hacer, eh, para hacer eh, llamadas. En muchas de las, de las eh, utilidades que tiene, que tiene, que tiene Zoom es que permite, pues, por ejemplo, aquí yo ahora mismo pues afortunadamente pues tengo una librería, ¿no? Bastante mona que queda bastante bien, pero por ejemplo, si estás en un, si tú tienes digamos una pared blanca de fondo, pues eh, Zoom te permite pues eh, tener un fondo diferente o incluso difuminar, ¿no? Un poco, un poco el fondo, si pues no quieres, ¿no? Que se vea lo que hay en el fondo, ya te permite diferentes eh, funcionalidades. Otra de, las, eh, otra de las herramientas que, eh, que, en los últimos, eh, que en los últimos tiempos también ha tenido bastante bastante, eh, bastante auge es eh, Microsoft Teams. Obviamente, pues al ser una herramienta de, eh, de Microsoft. Eh, es una plataforma de comunicación pues, desarrollada por, por la misma por, la, por, por esta por esta empresa ¿no? y forma parte ya de, lo, de los productos de la suite Office. ¿no? Es decir, cuando ya nos instalamos eh, eh, el Office, pues nos instalamos Word, nos instalamos el PowerPoint, nos instalamos Excel y ya prácticamente por defecto se nos instala eh, Microsoft Teams. ¿no? Microsoft Teams pues, compite principalmente con Slack ¿no? en esta idea de tener una serie de canales donde eh, los diferentes equipos de, de trabajo, pues, pueden ir compartiendo, compartiendo y eh, compartiendo información y compartiendo el, el día a día, ¿no? Pues, como digo, pues, ofrece esta opción de, de chat, ¿no? Donde se pueden, donde podemos ir donde podemos ir co eh, compartiendo eh, compartiendo imágenes, compartiendo GIF, eh, incluso tiene una opción de de, de stickers, ¿no? Eh, de, de, de estas eh, de estos dibujitos que se usan mucho también en los eh... En, los, eh, en el Telegram y en, y en WhatsApp, digamos, para dar un cierto eh, tono que estamos trabajando, pero bueno, tampoco eh, eh, darle darle un poco de vidilla ¿no? a, lo, a los chats y que no quede todo eh, excesivamente serio dentro de la seriedad de que estamos eh, trabajando. Una cosa que también permite Teams, pues es organizar, eh, organizar reuniones se pueden hacer eh, reuniones ¿no? de, de, desde 2 a 10.000 mil eh, personas o 10.000 mil, mil, mil usuarios como digo obviamente como decía antes obviamente esta esta opción de 10.000 mil usuarios pues ya requiere eh, ya no ya no de un ancho de banda sino pues de, una, de una cuenta eh, de pago que lo que lo permita también permite hacer llamadas y eh, y realizar eh, tener carpetas eh, compartidas. Como veis ahí abajo, en, en bueno, esto que os he puesto aquí a la derecha, pues es, es digamos, la pantalla, ¿no? de, de inicio, la pantalla de, de inicio de, de Teams. Pues me aparece actividad, en ¿no? la campanita, pues mira apare apareciendo las nuevas menciones ¿no? que se vayan haciendo, la nueva actividad de, de interés, la parte de chat, la parte de equipos, eh, trabajos, porque también se usa mucho en entornos eh, universitarios, sobre todo. Además, una de las, prim una de las cosas eh, primeras, ¿no? cuando abres. Eh, cuando abres Teams, eh, te pregunta de para qué lo vas a usar. Si lo vas a usar, por ejemplo, para un entorno eh, corporativo o lo vas a usar para un entorno educativo. ¿no? Si lo vas a usar para un entorno eh, educativo, pues eh, tiene, eh, tiene opciones, por ejemplo, como de entrega de trabajos, ¿no? que son muy útiles. Pues, obviamente, si tú eres un profesor y yo os tuviese que pedir a vosotros que entreguéis una, una tarea, pues Google Teams, perdón, Microsoft Teams, eh, me permite, eh, me he dicho Google Teams porque. Eh, también está Google Classroom, que es algo que, que, que también eh, no lo vamos a ver, pero bueno, este me, me permite también ese tema de, de entrega, de, de, entrega de, de tareas. Entonces, de esa manera, pues eh, en, en la parte de, de trabajos, pues, eh, yo puedo eh, darme de alta como profesor y de esa manera pues puedo pedirle a los alumnos que entreguen los trabajos en una eh, fecha determinada. ¿no? Obviamente, pues tiene una la opción de calendario y la opción de archivos. La opción de archivos, eh, básicamente, lo que hace es crearme una, una nube, una nube de, de, de archivos, una serie de archivos que estarán, eh, que estarán eh, eh, alojados en la nube y en la, carpeta, en la pestaña de archivos pues podré ver todos los archivos que yo tengo ahí alojados. Como, como ya veremos después, eh, esto se vincula con eh, Microsoft OneDrive, que es la, la, la parte ¿no? de, de, de Microsoft dedicada al tema de, de archivos de documentación ¿no? de archivos en la, en la nube y ya veremos después pues un poco cómo va el tema de eh, sobre todo también de, de, de precios ¿no? esto, esto digamos para eh, un poco echar un primer, eh, un primer vistazo a la parte de eh, a la parte esta de productividad colaborativa y remota. ¿no? Estás, como, como he dicho antes, eh, eh, estas dos herramientas que, que hemos visto, Teams y eh, Teams y Slack, eh, su principal fuerte es el, el sistema de chats, ¿no? el sistema de eh, conversación, el sistema que nos permite estar eh, conversando eh, en tiempo real con, eh, con el resto de compañeros. Y ahora vamos a ver dos herramientas que nos permiten, eh, digamos, dar un paso más allá en el tema de gestión de proyectos. ¿Vale? Cuando estamos hablando de, de, de proyectos... Ya estamos hablando de, eh, de como, hablaba, como veíamos eh, el otro día, eh, organizar toda una serie de tareas. ¿no? Pues cuando estamos, eh, cuando estamos con, eh, con el resto de compañeros y un jefe, pues eh, un director de proyecto, un director de departamento, nos encarga de realizar una serie de, eh, de tareas, pues es interesante, es fundamental, ¿no? Que eh, <coughs> Que los jefes, que los, que los encargados, que los jefes de departamento, pues, obviamente, tengan una manera de seguir el día a día, de seguir, el digamos, incluso el minuto a minuto de en qué punto está ese proyecto, ¿no? Eh... <coughs> Entonces, para eso, pues, eh, una herramienta como, como Asana eh, nos permite, como dice ahí, desde pequeños detalles hasta iniciativas de gran escala, organizar el trabajo para que los equipos tengan claro qué es lo que hay que hacer. Que al final es lo que de lo que hablábamos el otro día. Yo siempre tengo que tener claro qué es lo que hay que hacer, qué es lo prioritario, qué es lo importante y en qué punto están el resto de los compañeros. ¿no? Esto es, como digo, cuando estamos hablando, trabajando en un en un trabajo, eh, en un entorno en el que dependemos, ¿no? Dependemos del de trabajo de los demás y dependemos de eh, los avances que vayan haciendo los demás compañeros y los demás compañeros obviamente dependen del nuestro, pues un sistema como Asana eh, me permite, pues, como veis ahí, ya eh, desde un inicio, pues crear una serie de, eh, de ventanas, una serie de, de columnas, pues, por ejemplo, con tareas pendientes, tareas en cursos y tareas listas. ¿Vale? De esta manera, pues, como digo, yo puedo, yo puedo de un vistazo saber un proyecto en concreto en qué punto se encuentra. ¿Vale? Eh, os voy a compartir un momento. Eh, un segundo, voy a cerrar aquí. Y os voy a compartir mi, eh, mi asana para que, lo, para que veáis. Como he dicho también, eh, todas estas eh, herramientas tienen eh, todas eh, opción de eh, opción de tanto de móvil como eh, web, ¿no? La, mayor, la, mayoría de, la mayoría de ellas tienen, tienen... puede compartir un momento. Entonces aquí estáis viendo. Un entorno de Asana, ¿no? Aquí estáis viendo, pues, eh, eh, si yo me voy a la página, a la parte de, de inicio, pues, veré, veré los eh, proyectos que tengo reciente. yo que ahora mismo, pues, me he creado simplemente un Asana con un solo proyecto, que es el proyecto de hoy, pero si yo tuviese varios proyectos, pues aquí me irían apareciendo los diferentes proyectos. Y en primer lugar, pues obviamente me aparece qué tareas son las que tengo más pendiente. Esto un poco eh, eh, al hilo, un poco de lo que hablábamos el, el otro día, es lo que me permite eh, ver cuáles son las prioridades, no ver, ver qué es lo que realmente es importante y a qué, eh, a qué le tengo que dar eh, prioridad y a qué le tengo que dedicar mi tiempo. Si me voy a mis tareas, pues como veis, ahí me aparece cuáles son las tareas que tengo, eh, cuáles son las tareas que tengo pendientes. Conforme yo vaya creando diferentes proyectos, pues a cada proyecto se le pueden asignar diferentes tareas. Y dentro de esas tareas, de eso tengo, tengo diferentes, de diferentes tareas y como veis, pues yo aquí me, me he creado, me he creado una, eh, una, un proyecto que tiene diferentes tareas. ¿Veis? Como podéis ver, yo aquí, pues, por ejemplo, lo he usado, lo he usado con, eh, con, es, con, con el, un poco la, la clase que estamos, que estamos viendo hoy. ¿no? Pues aquí, pues, eh, cuando prepararme la parte de la sana, prepararme la parte de Trello, prepararme las diferentes los diferentes apartados. Y de una forma, forma muy sencilla, pues cuando yo haya terminado de hacer esta tarea. Pues simplemente, si yo estoy trabajando en ella ahora mismo, pues la pongo aquí en curso y cuando yo ya he terminado, pues la paso a listo. ¿Vale? De, esa, de, esa, de esa manera, si, eh, eh, si en, este, en, este, eh, en este proyecto pues está el jefe de departamento, pues puede ir viendo cada empleado en qué está, eh, está ocupando su tiempo y puede de esa manera pues organizar mejor la, las tareas. ¿Vale? Si yo le doy, le doy aquí... Pues agregaría una, una tarea y si le doy aquí le, le, me, permite, eh, me permite asignar esa tarea a algún compañero en concreto. Veis, si yo aquí me aparecen los diferentes, los, los dos compañeros que, que tengo. No, Asana no es eh, no es gratuita. Tiene una opción, de, tiene una opción de, de prueba. Como veis, aquí yo aquí mismo me he creado una, una opción de prueba para este, para este eh, ejercicio. Tiene una opción de, de prueba y, pues aquí, no sé si podéis, verlo, por aquí podéis ver eh, la opción de, eh, de una opción premium de 10, eh, de 11, 11 euros al, al mes por, eh, por usuario. Una opción de, de negocios y ya una opción de empresas eh, más grandes Ya, como digo, Asana, si es ya una herramienta, eh, una, una herramienta eh, profesional que pues como digo no no tiene eh, opción de no tiene opción de gratuita ¿no? eh, pero como digo ya ya obviamente todo esto es ya dependiendo del uso que se le vaya que se le vaya a dar y, y el uso que queramos nosotros eh, pues al final eh, eh, lo que hay que pensar hoy en día es que pues muchas empresas que, que están ahorrando por ejemplo en electricidad, en el sentido de que están, eh, al no tener eh, sus trabajadores físicamente en sus eh, edificios eh, trabajando, pues obviamente hay un, hay un coste ¿no? que se están ahorrando, pues muchas empresas por ejemplo están derivando en eh, invertir en estos eh, invertir en estos eh, invertir en, es, en estas aplicaciones, porque obviamente pues eh, les permiten eh, tener, digamos, como todas estas, todo, todo este todo este trabajo perfectamente controlado. Pues como digo, si yo me voy a una tarea ya, y entro dentro de la tarea, pues dentro, de la, de, dentro de, la, de la tarea, como podéis ver, puedo ver una gran cantidad de, eh, de información. Puedo ver a quién le, a, quién es responsable ¿no? de, de, esa, de esa tarea. Eh, si, si esa tarea pues requiere una fecha, de, una fecha de, de entrega, a qué proyecto eh, pertenece, en qué lugar se emplea, se encuentra ¿no? dentro de, de los diferentes estados que yo he creado. Si, si, si, si el otro, recordáis recordad del otro día cuando hablábamos que podíamos cre crear también subtareas, es decir, una tarea eh, podemos dividirla en otras tareas más pequeñas y obviamente si yo voy dividiendo la tarea en, en otras subtareas, pues puedo crear, como digo, subtareas de manera que yo pueda tener un control aún eh, mayor y aquí como veis pues aquí incorpora pues, un pequeño chat, para, el, para, eh, un pequeño chat para, el, para esta tarea en concreto ¿vale? esto es un chat esto es un chat eh, como digo que, que, se, que, que se crea exclusivamente para esta, para esta tarea igualmente puedo crear un chat para el tablero completo, para el proyecto con, con, concreto. De, de, este, de este modo, yo puedo ir, eh, si yo ahora mismo aquí, por ejemplo, hago algún comentario, solamente le llegará a la persona a la que le he asignado esa tarea y el resto de compañeros, digamos, permanecerán ajenos a ese mensaje que yo le haya que yo le haya enviado. ¿no? De esa manera, pues, eh, eh, reducimos también el ruido, ¿no? que al final es una de las cosas que eh, hace disminuir la productividad. ¿vale? Hace el ruido, el ruido, el ruido, es decir, la, la cantidad de información que no, necesit que no, que no necesitamos realmente es uno de los grandes enemigos de la productividad. Entonces, cuanto menos ruido tenga yo, es decir, cuanto menos a todos todo habrá pasado, ¿no? Alguna vez eh, el, el típico chat, eh, de, el típico grupo de WhatsApp que se crea para eh, un tema y eh, todo el mundo y hay gente que empieza a hablar de otros temas y se empiezan a crear ahí una serie de, de, de conversaciones paralelas que no nos que no nos interesan y al final hacen que la herramienta no sea productiva. Entonces, al final, esta, esta herramienta lo que permite precisamente es que este mensaje que yo creé aquí le llegue perfectamente a la persona a la que yo quiero que le llegue y que el resto de personas no tienen por qué eh, saber y no tienen por qué estar eh, pendientes. Como digo, igualmente pues aquí yo puedo eh, mandar eh, archivos adjuntos y puedo ver, pues eh, eh, puedo crear incluso un enlace y si yo eh, copio, copio un enlace, eh, ahí no, no me crea, digamos, un, una dirección web que yo se la puedo enviar a otra persona para que acceda a esa tarea en concreto. También, pues como veis, ahí tiene una, una gran cantidad de.. Eh, una gran cantidad de, de funciones, pues como poder agregarle a otro proyecto e incluso agregarle etiquetas que me permitan de una manera sencilla posteriormente, eh, eh, de una manera, eh, por, eh, si yo voy creando diferentes etiquetas, como veis, esto me permite posteriormente Irme aquí al eh, buscador y, y encontrar pues lo que estoy. Es una etiqueta que acabo de, de crear y ahora mismo no me, la, no me la encuentra. Pero bueno, si yo voy, por ejemplo, eh, eh, si yo le doy aquí a, a, eh, eh, a ver contabilidad, pues yo puedo ver todas las etiquetas que, todas las todos los proyectos o todas las tareas que tienen la etiqueta contabilidad. Vale, como digo, al final la, la, la idea es que nuestra, eh, nuestra, nuestro trabajo pues esté lo más organizado posible. Esta idea de, estar, de ir organizándose, como digo, es algo que al principio cuesta un poco, ¿no? al principio cuesta un poco eh, habituarse ¿no? a, a hacer estas cosas, pero en el momento en el que nos vamos, nos vamos acostumbrando es algo que nos ayuda mucho a, eh, a trabajar y a eh, tener toda la información organizada y que incluso como digo se vaya organizando prácticamente, eh, prácticamente sola Vamos a continuar con el con el powerpoint con la presentación pues bueno como, como digo eh, eh, asana pues tiene diferentes también modos de visualizar eh, de, de visualizar la formación ahí veis que aparece una opción de lista una opción de tablero una opción de cronograma una opción de calendario y una opción de, de panel y como digo pues eh, estas eh, estas eh, estas listas pues son básicamente pues diferentes formas de ver esa de ver esa eh, información ¿no? de, ya dependiendo del el tipo de, de proyecto pues yo ya podré ir bien visualizando de una manera o de otra todas estas eh, todas estas eh, tareas ya sea por tar ya sea por, eh, por tarjetas por calendarios y una cosa muy muy interesante que tiene eh, Asana es que cuando yo he terminado un proyecto puedo me, me, me, me realiza eh, un, eh, una serie de informes vale, yo puedo ver yo puedo ver los informes los informes digamos en tiempo real puedo ir cómo está yendo la evolución de un proyecto eh, en concreto o eh, ya cuando digamos ese, ese proyecto se ha terminado yo mediante mediante el informe que me genera Asana, a pues puedo ver pues quién ha hecho qué qué trabajador, eh, qué trabajador ha, ha rendido más qué trabajador por ejemplo ha entregado la, las tareas que tenía que entregar a tiempo qué trabajador se ha, se ha retrasado y pues en, de, de, de esa manera ir, ir viendo de un vistazo Mediante esta, mediante esta pestaña de informes eh, en qué estado se encuentra un proyecto o, como digo, cuando se ha terminado, pues cómo, cómo ha sido el desempeño de los, eh, de los eh, diferentes eh, empleados. Otra herramienta también, eh, también eh, bastante, bastante usada en la, en la actualidad, ese eh, Trello, Trello pues permite que los equipos también pues trabajar de manera colaborativa y ser productivo también tiene estas visualizaciones ¿no? de tarjetas en listas y en, y en tablero y pues eh, permite pues, organizar los proyectos de forma flexible y eh, provechosa vamos a ver eh, diferentes, eh, diferentes eh, eh, funcionalidades de, eh, de Trello Vale, pues Trello eh, te permite, al igual que aquí estáis, aquí estáis viendo en esta, en esta captura que os tengo hecho, que eh, como veis ahí me genera un, eh, un, una dirección web. ¿no? Esto yo, Trello, pues lo he usado directamente desde la, desde la web. voy a compartir un segundo para que lo, para que lo veáis. Ahí estáis viendo, ahí estáis viendo, eh, ahí estáis viendo eh, Trello. Vale, pues como, como veis, pues es al final la idea es muy, eh, es muy, es muy similar a esta que estábamos viendo de, eh, de Asana, donde me permite, pues, ver, ¿veis? Ver, ver un ver un calendario. Si yo le voy asignando, eh, si yo le voy asignando fechas ¿no? a, los, eh, a las diferentes tareas, pues me permite. Me permite de un vistazo ver las tareas, o como digo, mediante una lista de, de tareas, pues ir viendo, como al igual que hacíamos antes, ir moviendo, ir moviendo las, las tareas en proceso, hecho, o incluso puedo, puedo agregar, no puedo agregar diferentes tipos de, eh, eh, de, de columnas de manera que ya obviamente pues ya dependiendo de las necesidades que tenga cada uno eh, podrá ir eh, creando diferentes eh, eh, columnas para, para organizarse aquí como veis pues aquí me permite pues cambiar el fondo aquí me viene de, de, de fondo no este fondo tan tan bonito no de de, de, de, uno, de unos árboles me, me permite la opción que yo os decía antes eh, me permite la, la, la opción eh, esta de, de buscar no de buscar eh, de buscar dentro de las eh, de las eh, de las tarjetas eh, me, me estaban eh, diciendo me estabais preguntando antes si eh, si tenía eh, si asana era gratuita eh, eh, hay una parte, pero he os dicho, he dicho antes que no, porque, claro, digo, porque yo me había, me había creado yo aquí una cuenta, eh, yo uso normalmente la, la corporativa, lo que pasa es que obviamente por temas de, de privacidad no, no quería no quería aquí abriros la, la, la opción, la, el plan co eh, corporativo eh, lo que lo que sí te, te permite Asana es tener una cuenta gratuita al hilo de lo que me preguntaba antes Paco Rueda que digo vaya un poco yo eh, liado aquí con lo del con lo del plan claro como, yo, no lo, yo no lo yo no lo yo no lo pago normalmente como digo normalmente esto es una es una es una opción que eh, normalmente pues obviamente eh, eh, pagan las, eh, la, la propia la propia la propia empresa nuevamente pues obviamente no no, no lo va a, no lo va a pagar el, el, el, el empleado a no ser ya que seamos autónomos y queramos eh, nosotros eh, pagarlo para tener una serie de funcionalidades pero como digo si sí se puede usar eh, de forma de forma gratuita simplemente aquí me aparece lo de los 25 días de prueba cuando termine, pues obviamente pues, hay una serie de funciones que me dejarán de funcionar y que no tendré, pero que como digo, en, un, en una cuenta eh, gratuita, pues eh, más o menos para organizarse lo mínimo de, en este tema de tareas pendientes, en curso y, y listo, eh, pues eh, si se, se permite. Disculpad, hay un poco la... La, la confusión, pues como decía, pues igualmente eh, Trello, pues eh, me permite, pues eh, de manera similar a lo que os comentaba antes en Asana, pues buscar, ¿no? Y crear diferentes eh, etiquetas, diferentes tarjetas y eh, ir dando eh, diferentes eh, vencimientos y diferentes plazos y de esa manera, pues voy teniendo... Eh, como, como en cierto modo como, como os, eh, os enseñado antes cuando yo tengo una, una tarea pues puedo describir la, la tarea ver eh, si quiero hacer algún comentario dentro de la, de la tarea si incluso quiero crear ¿no? una checklist dentro de la, de la tarea porque quiero que eh, la tarea pues por ejemplo tenga diferentes eh, puntos ¿no? que quiero que que alguien vaya, eh, esto es parecido a ¿no? las subtareas ¿no? que, que había antes eh, en Asana, pues, eh, pues diferentes puntos que quiero estar pendiente de que voy creando. Si, si os dais cuenta, esto se... Eh, se eh, se asimila, esto se, se, se, se relaciona con eh, lo que veíamos el otro día del Getting Things Done y de la, eh, sobre todo del Getting Things Done, más que con lo de la técnica eh, Pomodoro. Al final, yo tener todas mis tareas completamente eh, completamente eh, ordenadas de manera que sepa cuáles son las eh, prioritarias y cuáles no veis como yo que pueda añadir vencimiento pues si yo quiero que, eh, que esta tarea pues tenga que estar en una fecha eh, en una fecha determinada puedo a, a, a, eh, incluir adjuntos y aquí ya vemos algo que, eh, que, que, que veremos ahora posteriormente ¿no? yo aquí por ejemplo pues puedo vincular mi, eh, mi, eh, de, de, de puedo vincular mi proyecto de Trello. puedo vincular mi proyecto de Trello, por ejemplo, con una cuenta de Google Drive, ¿no? De esa, de esa, de esa, de esa manera, pues esa cuenta de, de Google Drive, pues la tendré ahí siempre disponible. Si yo mis, mis todos los archivos que yo tenga en mi Google Drive, pues, o en mi Dropbox o en mi OneDrive, que son las, las tres herramientas que vamos a ver después, Después, pues, eh, también veis aquí me, me, me, me permite, como dice ahí, los Power Apps, eh, puedo juntar conversaciones de Slack, ¿vale? Puedo vincular Slack con Trello. Antes os enseñaba que una de las aplicaciones que yo puedo usar dentro de, dentro de, de Slack es vincularlo con Trello. De esa manera... Eh, yo teniendo Slack abierto, pues tendré toda la información disponible de, de Trello para de un solo vistazo. Esto, por ejemplo, es muy útil, pues, por ejemplo, si tenemos Slack en el móvil. ¿no? Si lo tenemos en el móvil, pues de un vistazo no tengo que tener las dos aplicaciones instaladas, sino que desde una, desde una misma aplicación, pues puedo mirar toda esa, eh, toda esa eh, información. Pues como digo, tiene, eh, eh, una de las cosas que tiene, que tiene Trello es las opciones de, de configuración eh, visual, ¿no? que como, como habéis visto, pues se le pueden poner estos fondos eh, bastante, bastante, bastante monos ¿vale? y bastante, bastante bonitos, de manera que visualmente es, pues, es algo más eh, algo más, eh, algo más eh, atractivo que, eh, que Asana. Et pues. Como digo, pues, eh, eh, tiene también este, este sistema, ¿no?, que hemos, eh, que hemos visto antes de ir, de ir arrastrando, ¿no? de un lado a otro las diferentes tareas y de un primer vistazo, pues, yo puedo eh, eh, tener toda esta, toda esta eh, información. Eh, una cosa también muy interesante que tiene Trello, ya os lo, lo he hecho al principio, es que eh, me genera una URL, ¿no?, me genera una página, un, digamos, una página web que yo puedo compartir que esto por ejemplo es muy interesante cuando estamos con un cliente no con un cliente al que por ejemplo no queremos ¿no? que tenga acceso obviamente a todos nuestros a todo nuestro, a, todo, a todos nuestros a todos nuestros eh, contenidos pero queremos pues digamos que pueda ver de un vistazo pues cómo va el trabajo en su eh, en su proyecto pues a sana eh, perdón trello eh, la, la, disculpa que la confundo eh, eh, trello pues me permite crear un, como una especie de página web me, eh, me, me, me permite crear me, pre, me permite crear un, un enlace donde donde los, eh, donde otros eh, otros usuarios pues, pueden, pueden ver eh, pueden ver cómo está eh, Ahora, ¿me oís? ¿No? Me oí bien. Es que sabía, me habían silenciado. Pues como digo, me, me permite, eh, me permite eh, cre de, crear un enlace y ese enlace eh, y, ese, y ese enlace poder eh, compartirlo. Eh, ¿alguna, alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que querráis eh, compartir, ¿no? Que los que uséis. Los que uséis eh, este, es alguna de estas eh, herramientas o alguna duda ¿no? que os haya surgido, si no, pues yo, eh, yo sigo, sigo adelante. Pues como digo, ya por, eh, ya por último, pues ya por, ya, ya por último, en la tercera, en la tercera parte, eh, vamos a ver pues, eh, cómo... Eh, cómo podemos eh, trabajar toda, todas estas, eh, todo, todo, todo este, todos estos proyectos y tareas que hemos, eh, que hemos, estado, eh, que hemos estado haciendo, eh, cómo podemos eh, hacer como lo que llamamos una gestión documental, es decir, eh, al final todos estamos trabajando con documentos, ya sea un documento de Word, ya sea un Excel, ya sea un PowerPoint, ¿no? Como es el eh, como es el como es el caso o cualquier tipo de documento un vídeo una foto una galería de, de fotos pues cómo podemos todo todo esto compartirlo y que eh, todo todo el mundo que queramos pues pueda acceder a esta eh, documentación eh, pues obviamente, pues para, para estas cosas un poco también, como veíamos el otro día, Google pues es un poco el, el rey, ¿no? Google eh, pues ofrece una suite de, de herramientas. Eh, donde Google Drive, digamos, es el centro, ¿no? El centro, el centro de, de todo, pero eh, estos son esto que estáis viendo, estos colorines que estáis viendo ahí son los nuevos eh, iconos ¿no? de, de, de Google, eh, que los eh, hará poco más de, de un mes eh, cambiaron todos, eh, todos los, eh, los iconos para unificarlos, porque tengamos en cuenta que Google, que nace como un buscador, eh, pues eh, ha ido añadiendo cada vez más a su eh, a su, una cantidad de, de herramientas, pues di diferentes, diferentes tipos de herramientas y pues muchas de ellas pues eh, iban teniendo cada una un logo y un, y un digamos un, un, unos colores y una y una y unos iconos pues que digamos quedaban demasiado eh, desubicados unos de otros no pues eh, en una última modificac modificación eh, hace ahora un poco más de un mes pues Google digamos eh, eh, cambió y eh, modificó todos sus iconos pues allá a la izquierda estamos viendo el icono de Gmail el, de, el segundo es el de Google Calendar el de en medio es Google Drive el cuarto es el Google Documents y el, el quinto el Google Hangouts, ¿no? que es la eh, herramienta eh, o Google Meet. ¿no? Antes se llamaba Google Hangout, ahora es Google Meet. Eh, incluso ellos mismos tienen todavía ahí un, porque creo que ambos servicios eh, siguen, siguen existiendo. Es algo muy habitual en Google que se vayan solapando muchas veces ciertos servicios hasta que llega un momento pues, que cierra uno de los eh, de los servicios, más que nada por, eh, por cuestión de, de redundancia. ¿no? Pero como digo, esto pues, pues todo, todo el mundo que tenga una cuenta de, de Gmail, pues son servicios que, eh, que está habituado ya eh, a, a usar, y si no está habituado a usar, pues que sepáis que con vuestra cuenta de Gmail, pues todos estos servicios pues, vienen más o menos de forma eh, gratuita, aunque como comentábamos el otro día, con, pues, lo, lo, lo comentaremos ahora a, al final, los diferentes planes de precio que ofrece, eh, que ofrece Google. Eh, el... Además, lo, lo más eh, una cosa muy interesante es la eh, la, eh, la integración que tiene eh, tanto en nuestros equipos eh, portátiles, eh, equipos de escritorio, como equipo, equipos móviles, ¿no? En un, en una sola, con una sola cuenta y eh, con un, sin ni siquiera con, eh, instalar nada en nuestro ordenador pues podemos tener todas estas herramientas aunque eh, ahora, lo, ahora lo comentaremos eh, google drive es una, es una herramienta que si nos la instalamos en el ordenador pues vamos a tener toda una serie de funcionalidades que eh, es muy muy interesantes ¿Vale? La, la primera de la que vamos a ver, pues obviamente, es eh, la que, llam que llamamos eh, Google, eh, documentos de Google. ¿vale? Documentos de Google no deja de ser eh, la, versión, eh, la versión de Word por parte de Google. ¿vale? Esto es algo en lo que ahora Microsoft se está poniendo un poco las pilas pero que durante eh, mucho tiempo, pues, en eh, cierto modo, Google le ha comido la, eh, la tostada a, eh, a, eh, a Microsoft. ¿no? Microsoft, digamos, es el estándar, ¿no? Es el estándar de, de creación de documentos, en el, en el sentido de que pues, un Word ya se ha convertido en, en, una, en una palabra. Eh, eh, que usamos para simplemente crear un documento y eh, pues obviamente en Google eso lo sabe y todos los documentos que creemos en nuestro en Google eh, en, en documentos de Google pues son compatibles tanto, eh, tanto con, con las herramientas de con las herramientas de Microsoft, con Word, eh, y pues cualquier documento que creemos dentro de los documentos de Google, nosotros podemos descargarla, en, descargarla eh, como Word o incluso podemos abrir un Word desde la herramienta de, eh, de Google. Yo lo que sí eh, siempre eh, recomiendo es sobre todo a, a efectos de, de maquetación que no os fiéis de eh, las visualizaciones que hacen las eh, herramientas de Google, que no os no fiéis de la eh, de, digamos la maquetación que hace eh, documentos de Google, porque eh, lo que nos muestra en eh, lo que nos muestra, digamos, eh, lo que nos muestra en pantalla eh, Google no se corresponde muchas veces con lo que se muestra en nuestro documento en nuestro documento de en, en nuestro documento de Word. ¿vale? Entonces, si estamos trabajando en un documento de, de Word, yo sí, yo sí lo que sí os eh, recomiendo es que aunque lo estéis trabajando, aunque lo trabajando en, en el Google Drive, eh, directamente, ahora vamos a ver una, una, una prueba, eh, siempre lo habráis en el en, en Word. Para... Eh, no, no oye nada. A ver, estoy diciendo aquí que no se oye nada. Eh, el sonido está... ¿Alguien más, ¿alguien más que, no me, que no me oiga o solamente es Álvaro quien no me oye? Vale, pues si sí, Álvaro, si no me... Eh, un segundo, voy a responderle a, a Álvaro. Eh, diciendo a, a, a Álvaro que si no me oye que vuelva pues como digo eh, yo recomiendo sobre todo eh, como digo aspectos de, de de maquetación que aunque estemos trabajando un documento en Google en Google Drive en, el documento, en los documentos de Google que, eh, que después lo abramos en lo hablamos en en, en Word para ver si realmente, eh, si realmente está bien. Vale, pues vamos a ver una vamos a hacer una, una prueba un segundo. Entonces os voy a eh, mostrar. Vale, yo estaba aquí haciendo una, una prueba, vale, yo crea, he creado. He creado un, un documento, ¿vale? Pues es, es, es muy simple, ¿no? Simplemente le, das a, le damos a nuevo y ya nos aparece aquí la opción de documentos de Google que nos crea un, eh, un documento, ¿vale? Pues yo una vez que yo, pues yo tengo creado este, este documento en el que puedo ir escribiendo y ahora mismo pues soy yo, soy yo el único usuario. Pero yo puedo... Eh, darle a compartir, al final, que, al final es de lo que estamos hablando, no? La, de lo que estamos hablando es de poder compartir este este documento con otros compañeros Pero... para que puedan eh, para que puedan eh, para que puedan eh, escribir sobre él, por ejemplo. Entonces yo puedo darle aquí eh, a obtener enlace y me aparece esta opción, como veis, que pone cualquier usuario de internet con este enlace puede editar esto. Entonces si yo le doy aquí a copiar un enlace os, los, os, os lo pego aquí y eh, ¿Eh, no sé si se me oye, se me oye, eh, Álvaro. Yo sí eh, eh, vale, se dice Álvaro que sí se le, que sí se le oye. Eh, entonces eh, quien pueda eh, si podéis alguno de, de vosotros darle a ese, a ese enlace que, que acabo de enviar en el, en el chat y eh, yo ya eh, le he dado eh, os he dado lo, la, la opción y como veis como veis ya aquí ya se están eh, se están eh, incorporando eh, diferentes eh, compañeros, veis, pues ya aquí Paco Rueda ya ha escrito, entonces de esta manera yo puedo tener un documento en el que diferentes eh, personas puedan ir, eh, eh, puedan ir escribiendo e ir añadiendo sus aportaciones Obviamente, pues que ya, la, como, como digo ya las opciones de colaboración eh, en tiempo real pues son, eh, son ilimitadas ¿vale? cuando estamos creando, pues por ejemplo, un documento un documento redactando reactando un contrato o redactando cualquier tipo de documento, pues podemos ir pasándoselo a diferentes compañeros y podemos ir viendo eh, incluso eh, un historial, ¿no? De un historial de eh, un historial de eh, eh, de modificaciones de manera que yo sepa quién es la persona que ha hecho las diferentes eh, modificaciones no eh, cuando yo le doy yo y cuando yo le doy a compartir o incluso también pues si yo ya tuviese el, los diferentes los diferentes mails pues pondría, podría ir eh, ir añadiendo ir, ir, a, ir añadiendo los diferentes mails en añadir personas o grupos e ir viendo y a quién quiero darle acceso a a ese, eh, a ese eh, documento. Esto, como digo, sirve igualmente tanto para eh, los, estos documentos de, de Google como eh, los documentos de, de Excel como las, eh, las presentaciones. De esa manera, pues, tenemos un trabajo colaborativo muy completo. Lo que, eh, lo que es muy muy interesante, os lo voy a compartir también para lo que para que lo para que lo veáis, os voy a compartir el, el escritor, mi escritorio completo. Un segundo. Ahora mismo os estoy compartiendo el escritorio eh, al completo. Creo que. Un segundo, no sé si lo está compartiendo. Vale, ahora. Aquí arriba. Veis que aparece una, me aparece un, un iconito que se llama copia de seguridad. ¿Vale? Esa copia de seguridad es, digamos, una manera de tener Google Drive instalado en, en, mi, en mi ordenador. De esa manera, yo puedo decirle, decir, a lo mejor no me interesa, y como fijáis, pues ahí me aparece he eh, usado eh, 27 gigas de 102 gigas es decir, yo tengo yo tengo una, una cuenta una cuenta eh, pago una cuenta de, de google eh, pero yo eh, me permite pues tener toda una serie de documentos sincronizados eh, digamos físicamente en mi ordenador es decir que si alguien hace algún cambio pues ese, ese, ese documento se guarda en mi, eh, en mi ordenador, de manera que lo tengo siempre ahí eh, completamente actualizado y si yo fuese ahora a, al, al documento dentro de eh, mi navegador, dentro del de, de, de, navegador del ordenador, pues vería que ese documento ha sido eh, modificado. Eso también permite eh, sincronizar carpetas, es decir, no, no a, lo, a lo mejor no necesito tener todo el eh, todo mi, todos mis documentos eh, guardados en mi ordenador. Hay dos documentos que me interesa tener en la nube y no quiero que me ocupen espacio en el ordenador, pero hay documentos que sí quiero tener físicamente en mi ordenador pues por, por la razón que sea, no porque los quiero abrir directamente en Word, por ejemplo, como comentaba, como comentaba antes, o cualquier, otra, o cualquier otra razón. Y obviamente también eso me permite que si yo, digamos, tiro... Eh, algún documento a una carpeta que yo tenga compartida, ese documento pues le aparecerá a todos los usuarios que se aparezcan compartidos en esa carpeta. Una cosa que permite Google Drive ya no es solamente compartir documentos uno a uno, sino docu compartir documentos, con perdón, con, compartir carpetas que incluyan muchos documentos. Cuando yo comparto una carpeta, pues digamos esa carpeta eh, eh, se comparte con todos los documentos que lleva dentro. ¿vale? Y de ese, como digo, de ese, de ese modo, pues todo el mundo tiene, todo el mundo al que yo se lo envíe, pues tendrá acceso a esa, eh, a esa carpeta en concreto. Como os decía antes, eh, eh, Volvemos a, aquí al, al Google Drive, pues, eh, Google Drive, eh, perdón, al documento de Google, pues obviamente yo tengo aquí esta opción de descargar este, este documento y como veis ya ahí eh, ya me permite pues descargarlo como Word, descargarlo como PDF, como texto sin formato, ya me, me permite toda una serie de, de, de opciones para poder descarga, descargar este archivo en el formato que yo más lo necesite. La otra, como he dicho antes, pues eh, Google eh, tiene pues también hoja de cálculo, que no deja de ser el, el equivalente al Excel, y eh, presentaciones, que es el equivalente a PowerPoint. Claro, tan, tanto, tanto, tanto, tanto hojas de cálculo como presentaciones, pues me permiten igual, igualmente una serie de funcionalidades que me permiten exportarlo presentaciones a PowerPoint y hojas de cálculo a su formato Excel o su formato eh, o a un formato PDF y al igual que hemos, que hemos visto ahora mismo, pues eh, esa opción de incluso ver en tiempo real cómo alguien va realizando cambios a eh, los documentos con los que estamos eh, trabajando. Otra, otra eh, herramienta muy, muy interesante de, de Google eh, es eh, la de los eh, formularios. ¿vale? Los formularios eh, nos permiten eh, crear eh, como una especie, unas encuestas eh, unas encuestas eh, de muchos tipos, ¿no? Encuestas eh, también sirven, por ejemplo, para entornos eh, para entornos eh, escolares, o, eh, universitarios o, o incluso de, de, de institutos para hacer exámenes o hacer eh, eh, eh, diferentes eh... <coughs> perdón como digo, eh, diferentes eh, cuestionarios que me permitan eh, eh, pues preguntarle cosas a eh, nuestros empleados. ¿no? Esto es, eh, es muy interesante. Vamos a ver vamos a ver un momento eh, una, una, un ejemplo para que lo para que lo, para que lo veáis. Voy aquí, le doy a nuevo. Como veis, también tienen eh, eh, la, las opciones estas de, eh, de plantillas. Que la verdad eh, ayudan mucho, o incluso se pueden eh, vincular a nuestra web. Es decir, si nosotros queremos incluir en nuestra página en, eh, en nuestra página web eh, una, un formulario para que alguien contacte con nosotros, o por ejemplo, para un webinar, para alguien, para que alguien se dé de alta en un, en un webinar, pues eh, el formulario de Google me permite, pues como veis aquí. Eh, pedir datos de contacto, eh, crear, eh, crear un, un campo con qué, tip, qué tipo de respuesta queremos que tenga este, este campo, pues una respuesta corta, una respuesta larga, varias opciones, casillas o incluso que pedir que los usuarios suban un, un archivo correo electrónico, pues aquí esto es muy interesante porque, porque yo puedo incluso decirle que este texto tiene que ser un correo electrónico. De esa manera, cuando alguien, pues por ejemplo como digo, si estoy creando un webinar donde quiero que los usuarios me den sus, eh, sus datos, para yo obviamente tener los datos de quién se ha dado de alta, yo puedo aquí pues, decirle que quiero que, que, este, que, este, que este campo sea siempre un texto de correo electrónico. Y si no incluye algo que tenga formato de correo electrónico, pues digamos, no le dejará, no le aparecerá como error y no le dejará eh, continuar. También me permite pues, crear qué campos son obligatorios y qué campos no son obligatorios igual pues dirección número de teléfono o algún comentario como digo eh, eh, yo siempre en estas cosas recomiendo primero pues echarle un vistazo a las plantillas que ya vienen que ya vienen hechas y sobre las plantillas pues podemos ir creando veis aquí por ejemplo pues confirmación eh, confirmación de asistencia a un evento pues pues yo puedo, y aquí ya me viene pues toda una serie de modos, de ¿no? yo ya ya puedo aquí esto pues como veis yo puedo eh, eh, yo puedo modificarlo a mi gusto y a, mis, eh, a mi conveniencia. ¿Veis cómo ya se pueden crear diferentes eh, campos o incluso, como digo, pues añadirle añadir una foto? Y, como digo, es una, es una herramienta muy, muy, eh, muy interesante. Eh, y esto, básicamente, lo que hace también es, eh, una vez que alguien... Una vez que, que yo esto lo publico, si yo le doy aquí a, eh, a enviar, si de, si de, de aquí enviar, puedo enviárselo por correo electrónico a alguien o puedo crear un enlace y enviarle directamente, puedo aportarle incluso la URL, y enviarle a alguien este enlace directamente, si yo ahora mismo os envío aquí el enlace, pues podréis acceder a él y, eh, y rellenarlo, no es necesario que lo, que lo rellenéis, o me da aquí esta opción de insertar el HTML. ¿vale? Si yo este código lo inserto en mi página web, pues este, este, este formulario aparecerá publicado en mi página web. Aquí ya también aparece incluso la opción de compartirlo por Facebook o compartirlo a través de Twitter. Una vez que lo vayáis rellenando, si a alguien le apetece ahora mismo rellenarlo por un poco hacer la, la gracia, tampoco, tampoco es eh, necesario, pues aquí en respuestas, estas respuestas se irán, se irán, eh, se irán eh, guardando en una hoja de cálculo. ¿vale? Si yo ahora mismo le doy aquí a crear, pues me creará una hoja de cálculo donde como veis, me irá apareciendo toda la información esa que yo he pedido en mi cuestionario. ¿vale? Obviamente, este cuestionario, pues, este, digamos, este, este... este ¿Veis? Aquí ya hay alguien que la ha rellenado. vale ¿Veis? Entonces, alguien la ha rellenado y en tiempo real, si os fijáis, automáticamente, vamos, no ha pasado ni un segundo, me ha aparecido ya la información que ha añadido la persona que sea. no Ha añadido su nombre, con lo coloqué eh, con lo que no, yo no sé quién, lo, qué, quién ha sido, vale, pero eh, pues ha sido José Gallego. Pues si José Gallego hubiese incluido su nombre, pues me aparecería aquí. Que no lo ha incluido, pues yo puedo incluirlo a mano si sé que no para para porque por lo que sea a él se le ha olvidado incluirlo, pues yo puedo coger y modificarlo e, e incluirlo. Veis, entonces me crea este Excel donde yo puedo ir viendo, pues incluso a qué, a qué hora eh, a qué hora rellenó el, el formulario. Esto, como digo, las utilidades pues, son múltiples, desde, como digo, hacer un examen o hacer, por ejemplo, la, la entrega de, de, de un ejercicio en un entorno universitario o incluso, por ejemplo, hacer, hacer un sorteo, ¿no? Queremos sortear eh, algo en nuestra, en nuestra empresa o en nuestro negocio y pues es una manera de... Eh, de ver pues a los 10 primeros que rellenen el formulario les regalamos algo pues aquí como tenemos esta marca temporal pues vemos fácilmente quién ha sido quien ha eh, quién lo ha rellenado en primer lugar veis pues ahí granadas de tours me acaba de aparecer automáticamente vamos al, al segundo que ha rellenado también el, eh, el, el formulario como digo el formulario es una es una herramienta muy muy y ya como veis, aquí ya me va creando incluso ya una serie de estadísticas donde puedo ir viendo donde, donde, donde, donde puedo ir viendo pues, por ejemplo, si yo puedo incluir esta, esta pregunta de cómo te enteraste de este evento, pues ve aquí automáticamente ya me... veis como, como en tiempo real mientras lo estáis viendo, conforme vosotros vais rellenando, pues me va apareciendo ahí esa información. Como digo, eh, la, las, utilidades para, las utilidades de esto... Son, eh, son múltiples. Si yo le doy aquí a eh, pregunta, pues puedo ir viendo ya las respuestas una a una vale de las cuatro de los cuatro usuarios que ya han los tres usuarios que ya han incluido eh, sus, eh, su información. Como digo, una herramienta muy, muy, muy potente y esta sí que es eh, sí que es eh, gratuita, eh, sin, ningún, eh, sin ningún problema. Como digo, para, yo lo que, lo, que, lo que siempre recomiendo es que, como digo, le echéis un vistazo a, a, a las plantillas, ¿para qué? porque ahí, digamos, pues irán, eh, os, os irán surgiendo eh, ideas. Eh, Veis, aparecen plantillas para educación, aparecen, <coughs> aparecen plantillas para trabajo, aparecen plantillas de datos de contacto, de citas, de, de asistencia a eventos para que, pues, un poco, eh, podáis ir eh, teniendo diferentes eh, ideas. a seguir. Google Fotos. Google Fotos es una herramienta muy, muy, eh, muy útil, pues, si eh, queremos compartir, como bien decía, fotos o imágenes, ¿no? Es una herramienta, pues, que, eh, que me permite, pues, crear, por ejemplo, al, eh, álbumes... Eh, eh, me permite crear me permite crear eh, eh, una en mi cuenta, por ejemplo, añadir colaboradores y si yo quiero que varios colaboradores puedan ir añadiendo fotos a este álbum, álbum de fotos para no mezclar digamos los documentos con las imágenes, pues yo puedo como digo, pues yendo aquí, pues yo, yo, yo, yo puedo coger y eh, eh, darle a, eh, a eh, crear una, una cuenta de colaborador y si yo voy incluyendo eh, los, eh, los correos de eh, los diferentes usuarios, pues esos usuarios podrán ir añadiendo fotos a, estos, eh, eh, a esta cuenta o a álbumes compartidos. ¿vale? Yo puedo crear un álbum compartido. ¿Vale? Si sí, yo creo un, un, un, álbum, un álbum, yo puedo crear un álbum compartido y en, en, ese, en ese álbum, pues eh, podré permitir a, eh, a quien quiera pues, que vaya añadiendo fotos a ese álbum en concreto o a la cuenta en general. Como digo, es muy útil. Para, eh, para usar, eh, si, solamente, si queremos trabajar solamente con imágenes y no queremos trabajar digamos con, eh, con documentos. Además, es una, es una herramienta que eh, pues te permite identificar lugares, realizar animaciones, pues si queremos realizar un GIF o realizar incluso vídeos con, <coughs> con estas imágenes, e incluso, pues, tiene una, una opción de identificación de caras, ¿no? si, eh, si la activamos, eh, te permite, como digo, hasta, eh, hasta activar, eh, identificar las diferentes caras de las diferentes eh, personas. Eh, Dropbox, digamos, es el, es un, es el otro <coughs> servicio también que me permite eh, tener diferente documentación eh, almacenada y eh, de forma similar a como os he comentado antes que eh, yo me puedo instalar Dropbox en el ordenador directamente también tiene su su, su su aplicación para, para móviles eh, puedo acceder a ella desde la desde una aplicación eh, instalada en el ordenador donde puedo sincronizar diferentes carpetas y decir qué carpetas quiero que se queden en la nube y qué carpetas quiero que estén en mi ordenador para que pues eh, no me, las que están en la nube pues no me ocupan espacio en el ordenador y las que están y las que están eh, en mi ordenador pues obviamente sí me ocupan espacio en, eh, en mi ordenador y ocupan espacio tanto pero eh, se van sincronizando automáticamente conforme yo las conforme yo voy eh, modificando. De ese modo pues cualquier cambio que yo haga en los archivos que tengo en la, en la cuenta de en, en la carpeta de sincronizada de Dropbox, pues eh, se, se sincroniza en todos los equipos que tengan sincronizada esa carpeta. Como digo, la, la, el, el funcionamiento pues, es similar al que he comentado antes con, eh, con, Google, con Google Drive. Los, eh, los, eh, los, los planes de los planes de precio pues ya van eh, variando, tiene una... Eh, la opción eh, tiene una la, la opción eh, gratuita eh, ahora mismo ya no ya es que no, ahora mismo no me no perdonado, no me perdón, disculpa, no me acuerdo de mismo en cuánto estaba la, la creo que eran eh, yo es que tengo 21 gigas eh, pero vamos creo que eran creo que eran 10 o 15 gigas en la eh, en la en la opción eh, gratuitas y ya eh, en las diferentes opciones pues eh, ya vamos aumentando de, de precio tiene una, una opción de, de historial eh, que eso muy es muy muy muy interesante porque eh, cualquier documento que yo borre de, que yo borre eh, tengo 30 días para eh, para recuperarlo vale eh, si como veis ya en las opciones profesional eh, y estándar pues ya el historial llega hasta eh, 180 días ¿no? hasta tres, eh, tres meses y eh, ya las opciones más profesionales las opciones ya eh, business pues tienen opción incluso de eh, poder, eh, poder eh, manipular los documentos los documentos de Word o de cualquier otro tipo de documento eh, directamente desde la aplicación de, de Dropbox e incluir pues algo, cosas como eh, eh, control de control de control de control de cambios no como tiene el como tiene el Word o la inclusión de eh, marcas de, de marcas de agua también pues tiene la opción de eh, de, envi de enviar el Dropbox últimamente pues quiere digamos eh, le está haciendo la, la competencia un servicio como WeTransfer no WeTransfer es un servicio de eh, compartir archivos pues eh, pues nos permite hay algo que también que permite Google Drive que yo pueda subir un archivo de gran tamaño, de hasta pues la opción gratuita de, de Dropbox, es hasta dos, eh, yo puedo subir un, un archivo de hasta 2 gigas y crear un, un enlace y enviarle a alguien ese enlace para que se descargue ese archivo, pues tan obviamente tan, eh, tan grande. Por último, la, eh, la, otra, la otra opción también eh, bastante eh, popular eh, hoy en día, pues es eh, Microsoft OneDrive, que es eh, que viene también, que incluye ya eh, el, el paquete eh, Office, ¿no? Con Outlook, con Word, con Excel, con PowerPoint, con Microsoft Teams que hemos visto, que hemos visto antes. Tiene esa opción gratuita de 5 GB. Tengo 5 GB eh, de espacio. O ya tenemos ya diferentes eh, opciones familiares desde 2 eh, euros al mes. Google Drive, también lo comentábamos el otro día, también tiene una opción de prácticamente 2 euros al mes o 20 euros al, al, al año, eh, que me permite pues, hasta 100 gigas eh, de, espacio, de espacio. De esa manera, pues yo puedo tener ahí guardada pues, todos mis documentos, todas mis eh, fotografías. Eh, sí, Teams está en pregunta José Gallego, Teams está en, en el paquete eh, 365. Ya, ya, lo está, ya lo está incluyendo porque, pues obviamente, eh, eh, es algo en lo que Microsoft últimamente, no, no, no, no últimamente, sino. Hasta, hasta, hasta hacía bien poco no le estaba tampoco prestando eh, mucha mucha atención, pero pues el contexto obvio de, de, de teletrabajo de, debido a la, a la pandemia hoy en día, pues le ha hecho a, a Microsoft, pues, digamos, tuvo ponerse un poco las eh, las pilas en, digamos, darle. Eh, eh, darle, eh, da, darle digamos, eh, bastante auge a, eh, a eh, Teams. Vale, pues eso es, como, como decía, pues el servicio de, de Microsoft eh, OneDrive también eh, como... como eh, me dices que no lo ves, en la, no es que Teams, teams lo hemos eh, lo hemos visto al, al, al principio, lo hemos visto en una de las primeras eh, eh, diapositivas al, al, al principio. Aquí, vale, lo hemos visto al principio cuando hemos estado hablando de las, eh, de las herramientas de productividad colaborativa o, eh, o remota. Vale. Pues lo, lo, lo, he, lo, he, lo he puesto un poco, un poco aparte porque me interesaba pues, un poco mencionarlo también de, de, en, ese, en ese aspecto y esta parte digamos está orientada al tema eh, de almacenamiento pero, pero como digo pues eh, si tenemos pues contratado un paquete un paquete office de 365 pues eh, viene digamos todas estas eh, herramientas eh, incluidas eh, eh, ah, vale, no, no, no, no, no, apare, no, apare, no aparecía ahí, pero sí, sí, está. No, no, es que lo, lo, lo, que, lo, que, estaba, lo que estaba mostrando yo era directamente la, la página de. Esto no, es que esto que estaba mostrando es la página directamente de. de, de, de pero sí, sí, está, está. Está, está, está incluido en el. Eh, no sé. Claro, aquí no, no, no, no, no, lo, pon, no, lo, no lo ponen en esta parte, porque lo tenía puesto, perdón, lo tenía puesto en el, en el apartado para, para el hogar, ¿vale? la parte de para empresas, como podéis ver, si sí está, sí está aquí incluido. Claro, tened en cuenta que, que, que Teams, digamos que, que eh, eh, Microsoft pues, no lo considera una herramienta de hogar, sino si no lo considera una herramienta eh, eh, eh, no, no lo una herramienta, digamos, personal. No, disculpa que, que lo, había, eh, lo tenía yo aquí puesto en la, en la parte de, de hogar. Vale, pero de todo modo te digo eh... Bueno, eh... bueno, pues hasta aquí eh... la... la clase de hoy, el webinar de hoy. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna alguna. alguna... Bueno, me está preguntando. Vale, si tenéis. Eh... Un segundo, que le estoy hablando a Álvaro, que decía que tenía problemas. Mientras Paco le contesta a Álvaro, yo os quería agradecer que nos hayáis acompañado en este webinar y en todos los webinars de, de, las diferentes, de las cuatro diferentes rutas que hemos hecho a lo largo del 2020. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os quería pasar el enlace eh, a la newsletter para que podáis recibir las formaciones que haremos de ahora en adelante. Que nos espera un 2021 cargado de formaciones y espero volver a veros en ellas. Que sé que habéis disfrutado bastante de, de estos webinars por lo que me habéis ido diciendo individualmente. Eh, sí, es posible. Eh, Sí, la grabación se va a poder ver a posteriori, lo tenéis en YouTube. Eh, 24 horas después de terminar el webinar las colgamos todas, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema las podéis ver todas las veces que queráis. Eh, en esa newsletter os podéis dar de alta y, y recibiréis todas las acciones formativas que vayamos a realizar en el 2021, que estoy segura que muchísimas de ellas serán de, de vuestro interés. Eh, siento haber interrumpido, pero quería aprovechar ese momento que Paco estaba llorando. Sí, sí, ya está, Que le estaba si por privado y le estaba, le estaba contestando. Cualquier pregunta que tengáis, todavía estáis tiemp a tiempo de hacerla. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y nada, a esas herramientas, como digo, siempre paciencia. Y eh, siempre hay una curva de aprendizaje, es decir, siempre cuesta un poco al principio pillarle el truco, pero bueno, eh, eh, con un poco de, de tiempo veréis cómo después ahorráis tiempo a largo a largo plazo. Bueno, muchas gracias a, a muchas todos. Muchas gracias a todos. Os paso también el cuestionario de satisfacción para que nos ayudéis a mejorar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Paco. Hasta luego, muchas gracias. Como siempre, como siempre un placer. Hasta luego.